El gato come croquetas. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Gato? Bien. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace el gato? ¿Miau? No.